Pues os voy a contar una historia que pasó en tercero o cuarto de primaria, en mi clase, es decir, que teníamos 8 o 10 años, y es la historia de bullying a un niño de la clase. este niño todos le llamábamos el verrugo, porque tenía verrugas en la mano. Y todos, y todas, en mayor o menor medida, participamos en el acoso. Siempre le llamábamos verrugo cuando se acercaba a nosotras, y nos escondíamos porque creíamos que si estábamos cerca de él nos contagiaría. La realidad es que este acoso era constante y duró como un año o dos, yo creo que todo tercero de primaria. Y nunca nadie nos dijo nada. Hasta que un día este niño se cortó las cejas en medio de clase y entonces la tutora habló con él y lo siguiente que recuerdo es que nos cerraron en clase a todos y nos echaron una bronca enorme pero no recuerdo ni qué nos dijeron y al final castigaron a cuatro chicos de la clase a dos niños y dos niños durante todo un mes no podían ir al patio con nosotros y en el colegio había una pineda y estos cuatro niños tenían asignado un pino cada uno cada uno en una esquina y durante todo un mes estuvieron en los recreos solos en su pino y eso es todo lo que pasó fueron esos cuatro niños de manera totalmente aleatoria y yo recuerdo que lo que pensaba es que yo podría ser la que estaba en ese pino nunca he sentido una empatía por el verrugo, el niño en cuestión, ni tratamos ni hablamos en clase sobre lo que estaba pasando y por qué lo hacíamos, ni siquiera escuchamos a este niño cómo se sentía, ni, ni nada, no se le dio voz, simplemente hubo un castigo, para nosotros fue fuerte, un mes, para un niño es como mucho tiempo y totalmente aleatorio, y esa es la historia.